Omar Campos de Santos Laguna, nuevamente en la agenda de Galatasaray. El futbolista mexicano Omar Campos de Santos Laguna nuevamente está en la agenda de Galatasaray desde Turquía. Aunque también se le ha vinculado con las Águilas del América para el torneo Clausura 2023, una salida todavía está bastante fría. De acuerdo con información surgida desde el medio turco Fotomac, indican que Campos es una de las opciones en Galatasaray para la lateral izquierda. Sin embargo, el futbolista mexicano no es la única posibilidad que tienen dentro del mercado. La principal dificultad que encuentra Omar Campos para llegar al gigante de Turquía es que no existen. De momento, un cupo para incorporar un extranjero. Si logran habilitar un lugar, tendría oportunidad de ser fichado. De esta forma, Omar Campos de Santos Laguna nuevamente está en la agenda de Galatasaray, pero la realidad es que el futbolista tiene demasiado complicado poder incorporarse al fútbol de Turquía. El lateral izquierdo de 20 años tiene contrato con Santos Laguna hasta junio del 2025, mientras que su carta está oscilando entre los 5, 6 y 6 millones de dólares por parte del club lagunero. Mientras que en Galatasaray les darían prioridad a futbolistas turcos. Esto debido al tema con los extranjeros. Los nombres de Ugur Sivsi del Sibaz Pori y Rich Chima, jugador que tienen cedido en el Rangers de Escocia, aparecen como opciones. Campos sabe que también tiene el interés de las Águilas del América dentro de la Liga MX, una posibilidad importante para moverse en el mercado de fichajes de invierno. Por otro lado, la razón por la cual Brian Lozano regresó a México para fichar con Atlas. El uruguayo, Brian Lozano, es uno de los activos más importantes del grupo Orleji. Brian Lozano se convirtió en el primer refuerzo del Atlas de cara al Clausura 2023, donde el equipo buscará regresar al protagonismo de la mano de su nuevo entrenador, Benjamín Mora, tras la salida de Diego Cocca al finalizar su participación en el Apertura 2022. El uruguayo llega procedente del Peñarol de su país, con quien estuvo a préstamo seis meses, siendo Santos Laguna dueño de su carta, propiedad de Grupo Orleji, así como de los rojinegros, quien determinó que en este mercado de fichajes regresara al fútbol mexicano. De acuerdo con información de David Medrano, periodista de TV Azteca. Brian Lozano es uno de los activos más importantes de dicha organización, por lo que buscan recuperar su inversión haciéndolo que regrese a su mejor nivel futbolístico con los zorros, con el fin de que su carta se eleve. El futbolista sudamericano tiene buenas cualidades, no obstante, los problemas emocionales que tuvo en su paso por Santos Laguna lo obligaron a regresar a Uruguay para buscar tranquilidad mental, pero los dirigentes del grupo Orleji confían en que todo está solucionado.